Bueno, porque llevo mi cabello, ahora lo tengo trenzado, pero en no una manera muy cotidiana, pues siempre está suelto. Y lo llevo en esa etapa media trenzado, porque con él siento que tengo una conexión con mi historia negra y con los que vivieron antes que yo, incluyendo mis ancestros, y mis ancestros. Además, procuro mantenerlo, hacerme trenzas, pero muy diversas y no tan cotidianas, ni es que estén en la moda constante, ahorita en esa nueva ola del afrofeminismo y con el activismo afro.